Hola a todos chicos, bienvenidos nuevo día más para el canal, soy Robin10 y el día de hoy les traigo algo que todos estaban esperando, absolutamente todos Porque creo que somos dignos, o somos las personas, somos el canal latino El primer canal latino en traer la review de esta figura en específico Omni Naut Armor Heat Blast, o Space Armor Heat Blast, o Omni Orbital, como tú le quieras decir Pero la caja dice Omni Out Armor Heat Blast Bien, eh, como saben, esta figura esta figura en cuestión es una figura lanzada por la película de Ben 10, Ben 10 vs. The Universe. Esta figura en cuestión era, bueno, es una nueva forma de fuego, una bastante curiosa, peculiar, eh, polémica y extraña. Dado que tú la ves, y ¿qué tiene de fuego? ¿Alguien me podría explicar qué tiene de fuego? Cuando recién se salieron, salieron las primeras imágenes de estas figuras, todos estábamos como muy, what the fuck, o sea, ¿esto es fuego? ¿Dónde tiene el fuego? Pero luego con la película nos explicaron que esto es una armadura espacial para que cubra al alguien, lo proteja y les dé eh, esa facilidad de poder existir en el espacio. Bien, vamos a hacer lo típico, el revisado de la caja, la parte trasera, la traducción, la apertura de la caja, la revisión de las articulaciones y todo eso, ustedes ya se las saben. Bien, en la caja podemos ver que tiene el omnitrix de la temporada número 4, que bueno es la película, el que sale en la película mejor dicho, y algo que no me gustó del todo es que no tiene ningún diseño especial, o sea, no es como en las series pasadas, por ejemplo, la figura de eh, Destroy, uh, Destroy aliens traía una caja distinta y creo que pudieron haberlo hecho. Si se fijan, aquí es como si fuese el espacio. Pudieron haber hecho esto con toda la caja y hubiese quedado una caja maravillosa. Pero no lo hicieron y nadie sabe por qué. Podemos ver por la parte delantera eh, el dibujo de esta transformación. Hitless, el nombre, lo típico. Y por abajo el nombre también. Eh, datos relevantes de Playmates. Y una instrucción que dice que hay que insertar las alas en la espalda. Vale, ahora sí, vamos a, si se dan cuenta, cambié un poco cómo se veía la cámara. Esta es debido a una opción que tenía colocada, porque a ah, esta tiene colores más vivos y sirve muchísimo más para ver una figura. Así que bien, por la parte trasera podemos encontrar una descripción sobre la película. Y aquí la descripción de Out Armor Hitlass. que ya se la saben gente, siempre está traducida en la pantalla, siempre lo va a estar y bueno, eso le da un toque especial y diferente a este canal. Por la parte de abajo podemos encontrar a todos los Omni Kicks disponibles. Space Armor Ben, Jetpack Ben, Root Buggy Ben, y las Omni Glitch. Y bueno, los aliens de Kevin. Quiero creer que es esto de que estén los aliens de Kevin aquí es por ese rumor del spin-off de Kevin 11 Si es que llega a ser por eso, sería un puntazo y sería un muy bonito detalle. Y bueno, ahora vamos con lo interesante que es la apertura de la caja. Que he esperado mucho para esto. Sé que hay gente que la abre desde abajo, pero a mí realmente no me importa. Porque estas figuras son para tenerlas fuera de caja. Así que ya no hay vuelta atrás, gente. Finalmente hemos sacado la figura de Omninaud Armor Hitlast. Que por cierto, obviamente después de esto podrán... Encontrar disponible la de la armadura espacial de Ben. Vamos a retirarle las protecciones. Porque bueno, ya saben. Playmates tiene una manía extraña de ponerle protecciones hasta por si acaso. Yo creo que es para evitar a esa gente que, que en las tiendas abre los juguetes y se los trata de llevar. Así siendo imposible que, que se desmonten. Porque pasa que eh, muchas figuras son sacadas así. La tenemos a un lado y las alas A ver, están como enganchadas ahí, perfecto, y las alas fuera. Vamos a correr esto, hay que mantener limpio y vamos a ver que tiene aquí un encaje y que evidentemente la falda tiene el resto del enchufe. Vale, antes de hacer la revisión vamos a colocarle esto. Que como saben, esto se coloca una vez y luego no vuelve a salirse, creo. Y aquí presionamos y está puesto. Ahora pasemos al punto fuerte que es la revisión, opinión y todo eso de la figura. Bien, en primer lugar podemos notar que es una figura bastante, bueno, no es pesada pero es bastante aparatosa por así decirlo. Tiene un tamaño bastante considerable y bastante bueno. Bien, eh, si se dan cuenta tiene este efecto metálico y tiene, no me no lo creo, no me no lo creo, ok, yo siento que su cañón es el de lo mejor, porque este decir un cañón, no como el que tiene el, el uff, qué lamentable el cañón del Omnikicks, vale, se me acabo de decepcionar de una manera feísima y creo que se dieron cuenta, no tiene articulación en sus hombros, no se le giran, no se le rotan, ni siquiera 180. Ah, no, sí, sí, sí se le giran, sí se le giran, sí se le giran. Solamente que está durísimo. Estaba durísimo, sí se le giran. Casi tengo la mayor decepción de mi vida, pero no, sí se le giran. Vale. Y la cintura también, perfecto. Algo también muy curioso es que tiene dos Somnitrix. Tiene uno en la frente, bueno, en la cabeza, mejor dicho, y uno en el pecho. Curioso, curioso. Bien, eh, ahora analizando más a detalle el tema de articulaciones, evidentemente en la cabeza no tiene, porque como vas a girar esta cabeza, tiene eh, 360 en este pero se, se disminuye por las alas, tiene articulación en el codo, en ambos obviamente, tiene articulación en la cintura, tiene articulación en las piernas y en las rodillas. Y eso sería todas las articulaciones que tiene. Y si no me equivoco, tiene también en esta muñeca. Perfecto, tiene articulación en esta muñeca. Por ende, tendría 2, 4, 5, 7, 8. Tendría 8 puntos de articulación. Eh, uno menos porque no tiene muñeca aquí. No tiene, no tiene mano. Así que evidentemente no, no tiene la articulación pareja aquí. Bien, sobre el pintado. Debo admitir que es un pintado bastante decente. Salvo por detalles muy mínimos como los Somnitrix. Pero son sumamente mínimos. Por ejemplo ahí. Pero es mínimo. Y ahí un poquito. Que se traspasó. Pero ni se nota. Así que está bastante bien. Las alas están bien. No son de un plástico duro. Son un plástico bastante blando. Aún así si tú los tiras seguramente se parta no se marquen. este Tiene esta parte así. Que es como en... En la película Que se pone Que los junta Y hace Y tiene el propulsor Y la verdad es que Está bastante bonita Esta figura Cumple Cumple mi estándar O sea Es como Extraño Porque es una figura Que tú ves Y dices ¿Sabes qué? La verdad es que eh, No es muy agraciada A vista Porque no parece fuego Pero una vez que la tienes En las manos Cambia bastante Tu, tu opinión O al menos la mía Cambió bastante ¿Por qué? Porque se ve muy diferente Y llega hasta verse bonita si no fuese un fuego, fuese cualquier otro alien, sin duda alguna, eh, la gente lo, lo adoraría. Pero como es fuego y no se ve nada de fuego más que el cañón, eh, que no sé si va así o así. Bueno, más que el cañón es dudoso. A continuación voy a mostrarles un poco, que por cierto más adelante vamos a hacer videos comparativos con todas las versiones de eh, las diferencias entre este, el Omni Kicks, y el fuego, fuego. Y ustedes dirán, ¿y el Omni-Enhanced? ¿Dónde está? ¿Para qué poner el omni -Hansett? Si es prácticamente lo mismo que este, solamente con un Jetpack. Bien, en primer lugar, eh, lo primero que voy a mostrar es el tema del de cañón. En teoría este tiene un cañón muy parecido al otro. Pero si se fijan, este es muy distinto. Este es como un cañón muy... Eh, de un gradiado bastante de un gradiado en cambio este ya es un cañón como el que sale en la película entonces vale mucho más si este cañón lo hubiese tenido este aunque sea más pequeño hubiese sido un 20 20 sin duda hubiese sido magnífico tiene el fuego evidentemente su fueguito vamos a dejarlo a lado y el otro que bueno no, no, no comparten nada literal creo que lo único que comparten es el molde de la mano Miren, el molde de la mano es el mismo O sea, el molde de esta mano es el mismo molde de esta mano Bueno, casi el mismo Y ya está, <ríe> nada más Y la altura, que tiene sentido que sea la misma altura En teoría deberían ser la misma altura los tres En teoría, a ver En teoría deberían ser de la misma altura Porque uy, son el mismo alien, son la misma transformación Simplemente cambia que uno tiene armadura y otro no eh, Bueno, o sea, me sirve me sirvo porque igual a este le dan un poco más de altura por el tema de todo esto, bla, bla, bla. Y es bastante bonito, como dije. Esto tengo un problema de, de verlo en caja. Por ejemplo, verlo en, en caja, en internet, es distinto a verlo y tenerlo en las manos. Es mucho, pero mucho más lindo de lo que yo me imaginaba. Y la verdad es que es una figura que me gusta bastante. Evidentemente, eh, la articulación es un poco... O sea, una figura como esta, que es un, literal un alguien muy... estático No tiene... No tiene mucho sentido que esté tan posable, ¿me entienden? No sé si me lo logro explicar. Me refiero a que... ¿Cómo, cómo vas a poner una pose épica a esto? No sé, me imagino una, una levantando el cañón, disparando y como si estuviese propulsándose. Pero aún así... O sea, ¿para qué quieres más articulaciones? Lo que sí, siento esta articulación, la de la rodilla, muy débil. Siento que le va a tirar mucho para allá y se me va a romper. me da miedo eso. Pero bueno, el resto todo magnífico. Así que ya saben, ahora es su momento. Díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan sobre esta figura. Omni Orbital Fuego, ¿les gusta? ¿Se la comprarían? ¿Cambió su perspectiva luego de ver este video? ¿Le gusta más que Omni kicks ¿Sienten que el kicks de la cabeza era innecesario? Probablemente. Muchas preguntas, ninguna respuesta. Así que es su momento de comentar aquí abajo. Dejar su like y suscribirse si no lo están. Para más contenido épico de Ben 10. Así que eso ha sido todo nos vemos en la próxima review en este canal con contenido de Ben 10. Nos vemos en la próxima. Adiós.